3, 2, 3, 2, ¡Gracias! mi amigo tú estás dando a tu lugar me de que quita Yo, ¿verdad? no que sabías? Pues vamos a parar un fósil o algo, ¿no? Lo que no podemos hacer es aquí mirarnos la cara un al otro. Vamos, vamos, vamos, vamos a bajar. Mira ahí, entonces vamos a buscar una vida. Sí, sí. Desde mi tiempo tuve una vaga en una de ahí. estoy como cómo está ahora, una triste. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Dinero sin no, amor. ya han perdido que estamos. Yo no comprendo lo que es cosa. Esto es flipante, hombre. Esto es para tirarse los tres. Marcha. Y ahora toda la noche aquí tirado, sin manta, sin nada, la que está cayendo, esto es increíble, hombre. Increíble, primo. Venga, lo que no podemos hacer es que aquí parado. agüita agüita el que mañana voy yo ya no puedo más, vengo No puedo más, tío, yo tampoco. No vamos, que ya queda nada. Sí, yo, que es que no puedo, no, vamos, tío. No vamos los estoy viendo por ahí un estoy viendo cositas. Vamos, a le digas, que le Tío, esto no no es he he una barbaridad, tío. Vamos, está he bien, Conoceas. no hace. No veas, tío, por Dios, si esto no tiene, tiene, tiene, tiene fin. Yo te la, la puerta, que no nos vean. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Tiene un poste mío. No, nada. Dios, tío. Qué guay, tío. tío. No, tío. <risa> <risa> que pues, subería, ¿no? Maravilloso, tío. Maravilloso. ¿Qué, ¿Qué hace, tío, compadre? Tío? Este es el tuyo, seguro. Seguro. Qué pincelado de <risa> mi abuela, <risa> hermano. Está bonito, ¿eh? Sí, pues venga y más ah, nah, que nos tendremos que ir temprano de aquí. Ah, aquí. No ah, no Mira, yo Viene, ya me voy a acomodar, señores. Vale, no, y que tú eres sapece. veces. bien. Primero, se lo que hay en lo alto la mitad. Okay, bien, Viene. Viene. Que tiene el picado, ¿no? es frío, mi Más que vendiendo cuibitos de hielo a los esquimales. Ay, qué frío, ¿eh? Yo estoy como una pescadilla. Por Dios, estos de lata nos vamos a morir. ¿Cómo una pescadilla no, estoy yo, frío. Yo tengo los dos monosos. Pues présteme los calcetines. <risa> Mira, yo lo que sea, yo me voy a intentar de, de dormir a ver si se me pasa algo de frío, lo que sea. ¡Mira! ¡Yo! ¡Yo que hacéis aquí, hombre, Petit! ¡Hostia, mira, y por esta velita! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué aquí, tío? tío? ¡Ni caso! Los sentó, pero esta noche tuvimos una pieza. El tío Lidio, con nos dio que salía la tumba en el último de la noche y medio, y nos llegamos lo hemos perdido. Y nos lleguemos andando, andando, subimos una cuesta con un frío que estaba pasando muy malo y Vivimos en el campito de Ramos, vimos la aboritas y nos metimos. Pero hombre, tío, es mi caso, tío, como nos metéis aquí, tío. Mira, si soy fai tuyo, tío, y todo, tío. Ramos vivo anoche, pero bueno, no es pobrecito, pero no hemos partido nada, no hemos hecho nada, porque todo el año está mal. ¡Madre mía! ¡Halo, un cafecito, Si eres tan amable, es algo tío. Te lo agradecería mucho. Fíjate, tío, qué alegría, tío. nada más esperaba yo, eh. Yo no, no, en verdad, tío. se, se me ha beidado, ¿eh? Tío, tío, uh -huh. Mira, por otra parte, mira la alegría. Yo soy fan número uno tuyo, tío. Mira mi casa, tío. Lo que me te... digo, lo que me digo. café, que es que lo que es que le... Toma. Anda, toma, papá. No, vale. no hay hambre. Ah, ahí te va a ir. Un miedo, papá. Él saca yo la copa. Quiero de nada. Ya, pues venga, hermano, te, Ya hemos llegado, tío. Y no... ¿Sí? Gracias. No, verdad Oh, ¡Mamá! ¿Qué Ramón? ¿Y tengo yo, muito! ¿Y qué Oh, He buscado al niño ¡Esto a los niños! ¡Vamos! ahora! ¡Qué ruida, Ramón! Ya nos vemos, ¿vale? Mano ¿Talquí? con los ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, ¿Vamos no? a ¿Queremos? ¿A dónde la calera mío? ¿A dónde me la pizza mío? Te lo he dicho el conmigo en la casa, que yo te voy a la gloria, que partir ¿Cómo mío?